La mediación es un proceso alternativo de resolución de conflictos entre dos partes, en la que un tercero, el mediador, constituye una figura imparcial en la búsqueda de acuerdos satisfactorios para superar las diferencias. El proceso de mediación se hace de forma voluntaria, se garantiza la máxima confidencialidad, siendo voluntario también, que cualquiera de los participantes en el proceso pueda abandonarlo si así lo considera oportuno. Por otra parte, los acuerdos a los que se llegue en el proceso pueden ser vinculantes en un proceso judicial, si así lo desean las partes. Desde el enfoque sistémico no solo nos centramos en el conflicto o el desacuerdo en sí, sino en sus orígenes y evolución. Solo de esta forma se conseguirá entender, poner palabras y concretar las necesidades reales que tienen las personas, partiendo de las posiciones que ellos plantean y considerando sus intereses. La mayor ventaja que tiene la mediación aplicando el modelo sistémico es llegar a la solución modificando las relaciones interpersonales que están en conflicto, de lo contrario nos quedaríamos en una solución superficial y concreta que no se podría extrapolar a otras situaciones susceptibles de desacuerdo.